¿Sabes quién era Copérnico? Fue la primera persona en decir que la Tierra no era el centro del Universo, sino que giraba alrededor del Sol. El desafío Copérnico es un proyecto internacional, parte del programa de World Certified Innovators, que pretende dar un giro copernicano a la educación, poniendo a los alumnos en el centro, para que los profesores giren a su alrededor. ¿Cómo? Poniendo a disposición de los profesores un montón de recursos, centrados en los alumnos, disponibles, listos para usar. Si quieres dar un paso más, enfréntate al desafío Copérnicus y conviértete en motor del cambio. Ser profesor Copernicus te da una insignia, te da acceso a una comunidad privada y te da visibilidad en la web del proyecto. Pero lo que es más importante, ayudarás a tus alumnos a aprender mejor y a otros profesores a dar el cambio. Visita desafiocopernicus.es y súmate a la revolución copernicana de la educación.